Shiro, ¿Qué? ¿qué? ¿Me apagas la luz? <risa> oh, oh, ¿Me apagas la luz? Shiro me dijo que no te la apague. ¿Por qué? It's me. Eh, digo, apagame la luz. Bueno, Kuro, ¿me ayudas en esto? Perdón, no puedo. Say something I'm giving please. Estoy estudiando, no me rompas las bolas. ¿A qué cree personaje están hijos de? Pero si querés. Ah, ¡Está! No. No me voy a levantar yo a apagarla. ¿Qué pasó? Se hizo un cortocircuito. <risas> Te tenés que preocupar por la luz. Tenés que ¿Quién carajo enchufó todo eso al mismo tiempo?